Saludos universales, hoy vamos a hablar sobre Babel. Babel es una herramienta de la red social de estado universal, es un chat multilinguaje que nos permite que podamos dialogar independientemente de nuestro idioma original. Bien, el primer paso es acceder a la red social, una vez que ya habéis creado la cuenta, para acceder ya sabéis que tenéis que poner vuestro correo electrónico y vuestra contraseña y accedéis. Una vez que estáis dentro, lo primero que vais a visualizar es el muro, que es la zona principal de publicaciones, donde aparecen todas las publicaciones, ya sean realizadas en vuestro perfil o en los diferentes grupos. Bien, pues arriba, en el menú superior, os vais a encontrar esas tres barritas horizontales. Eso da lugar a un menú desplegable que cuando pulsas en él se puede ver las diferentes zonas las diferentes partes de la red social. Ahí os encontráis en el tercer lugar Babel con ese icono del corazón. Pulsáis sobre Babel y accedéis a este chat multilinguaje en el que ya te dice elige tu idioma y escribe. Allí tenéis efectivamente el menú desplegable para seleccionar vuestro idioma. Bien. Y una vez que habéis elegido Vuestro idioma escribís con normalidad en el cuadro inferior. El mensaje aparece al momento acompañado de la hora UTC. Ya sabéis que utilizamos la hora UTC, que es el tiempo universal coordinado para indicar la hora en la que hemos escrito el mensaje, de forma instantánea. Independientemente de la parte del mundo en la que nos encontremos, la hora UTC es la misma para todos. Eso ha sido todo por hoy. Como veis es muy sencillo, en el menú superior, las tres barritas horizontales, en el desplegable, seleccionad Babel.